¿Qué pasa, tripulación? Aquí eres el Play con un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos otra vez en Jet World Al fin, ya era hora, y ahora. hora Y en esta ocasión estamos eh, Con una configuración que Aumenta un montón los FPS Vamos a Lurima bachín, ala. Vale chicos, lo que quiero hacer en esta ocasión es irme a Mina En plan... Por cierto, para el siguiente capítulo Acá está mi hija Para el siguiente capítulo, pues... Para el siguiente capítulo Ya Ay, se me acaba de ir todo ah. Todas mis ideas Para el siguiente capítulo tendré el mod de Tombstone Entonces ya me quitaré eh, Te mataré Espera Después se murió, qué peso No sé En plan es que el escudo me parece enorme No sé no hay una opción para quitarlo pero son chiquitos Porque es enorme el escudo no voy a dejar de casi nada a ver, acá Y debemos que en plan me los llevaré con eso. ¿qué? Ah, ya Dios, el agaso que pegó ahí, no sé o sea, es que la carga de chunks es malísima, o sea, y mi PC tiene, tiene muy, muy poco rame en plan, tiene 1 o 2 gigas de ram una no wea así Ah, pero tranquilos que pronto tendré nuevo nueva PC Ya para el capítulo Bueno ya vamos a el siguiente sin Ya para los siguientes capítulos Los siguientes a partir de estos serán los últimos tres capítulos con mal rendimiento Vale, no traje antorchas no Ah, es una vida normal me van a matar perciento tengo que hacerlo chicos trampa ¿eh? trampa chicos trampa antor chas al, al, al, al. Para que tenemos calabazas y esto y no está nada malo, de lo puedo llevar Son días, días no, pero calabazas sí ¡Oh! esto no me lo olvido viene. ¿Dónde vienen las flechas? Mm -hmm. Muy bien Vale, vamos a poner menos me persigue algo por el techo Vale, creo que tengo la iluminación... Sí, sí, tengo la iluminación dinámica de un Dios, esto es un ¿sí? Vale Ah, pero no tengo el escudo, esto es ¿sí? normal Vamos a poner el que sí No, casi mire Dios, ¿no es el así? O sea, solo Solo es una antorcha, la verdad, porque es... O sea, bien. Oh, uno de estos no se me va a Dime que se lo puedo picar con el cepito sí, sí, sí. Sorprendería que no lo ¿no? haga No puedo picar, esto ¿Sí es un que ¿No? Dios Me metí en mal sitio, me metí en mal sitio, me metí en mal sitio, me metí en mal sitio me No, pero, pero no Si sí tengo dos esqueletos atrás no, claro. Vale, más esqueletos Pero, pero, es que Y el creo se me esqueletos. tío A ver, esperen voy, voy a ver una, acá está Voy a ver una configuración, a ver si puedo hacer que no aparezcan tantos bichos Ahí, vuelvo Vale, chicos, ya lo he desactivado, ahora vamos a ir a Lasted it Caracho, quieren despertar Vale, vale, vale, vale Es que Acabo de llegar y... Esto y este es y... Donde... Ya, se buqueó Ya, están pelando entre ellos dejo ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene, ¿tiene los ojos blancos y tiene... Los... ¡No! ¿Pero qué? Es... ¿Pero qué? Acaban de aparecer como 3.000 entidades aquí como si nada Chau, chau, chau, chau, chau ¿Pero qué es eso? Es que es exagerado Ustedes me van a decir tramposos, pero necesito ver esto, o sea Game mode C, o sea me van a decir tramposo cosa para necesito ver algo. Teletransportar. O sea, ustedes ven esto normal. ¿Ven esto? cómo voy a sobrevivir así? O sea, y, y siguen invocando. ¿Dónde está el spawner? Que me van a reventar el Minecraft. Me van a reventar el Minecraft. O sea, no es que sea tramposo, pero es que me, me van a reventar el Minecraft, la verdad. Son demasiadas entidades, a ver, veamos. ¿Dónde está el cochino spawn? ¿Y por qué hay tantos? O sea, ya Si no, si se dejan de invocar como que si sí los podría matar Pero como que no ¡Ya me está el spawn! Vale Chicos buscando spawn ¿no? Me van a decir tramposo Pero es que me, va, me van a petar el maestro. Me digo en serio Me va a matar a todos a soy creativo puedo matar a todos esos... allá Por acá se el spawn, por acá se el spawn ¿Puedo deber aparecer uno? ¿Dónde está el spawn? ¿Qué gesto Dios, dos spawns Como si nada Esto ya lo recogeré En las paredes hay spawns no mames No en todas ya, ya me voy a poner en survival Voy a poner en fácil está. Me pongo en survival No, me peta, me peta, me peta. ¡Dios! ¿Qué es esto? Vale, vale. Muerto, muerto. Vale. Dios, que no. No, me van a volver a matar. ¡No! ¡Pero cuántos son! No, en serio. Voy a romper los spawns porque lo digo en serio. Me van a me van a me van a petar el minecraft las 3d Te lo explotará vale ¿dónde diablos están ahora barra game mode 3 solo quiero ver dónde están a ver a ver no hay nada aquí hay este barraga me mode 6 me, me, ¿eh? me van a explotar este? no, no sé. Y me pongo survival No, esqueleto Por ahí hay una tumba de esqueleto Vale, que yo voy survival ver, vale Pantalones Ah, acá tengo survival Vale, parece que aquí abajo yo pongo se pone acá? Vale, más cosas Voy a bajar el sonido Taracho, no quiero... Acción acciones ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no sé qué sonido Vale, no sé sonido No sonido ¡Pero mira! ¡Mira esto! ¿Qué, qué es esto? ¡Ya tengo miniatura! esto?! ¿Qué, qué? ustedes ven esto normal! ¿Qué es esto?! ¿Qué es esto? Es que esto no es ni normal Voy a encargarme de, de destruirlas Porque si, de destruir las tumbas, porque si no por pues, aquí? aquí. tampoco. Pero ¿qué es esto? Quiten, quiten, quiten, quiten, Se me acaba de petar todo. Así como si nada. ¿Pero entonces cómo no se me va a petar? Mira, mira esto. O sea, lo digo en serio. Los que, los que hicieron el roguelike ¿eh? están locos. Mira. Ya tengo título para el video Dios, hay unos con pechera de diamante O sea, como si nada Es que se me lagué en Minecraft ¿Cómo no va a ser? Aquí hay un montón de entidad No sé qué es más... ¿Qué, qué, qué es peor? ¿El hecho de haber instalado este mod? ¿O el hecho del otro día ponerme a tierra poniendo creepers a los estúpido? No, ¿No sé qué dará más lag Vale, aquí hay otro spawn Sí, sí, sí, sí, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay un casquito, Vamos a guardar cosas en la baja. Vale, aquí aunque sea Hay un momento de calma, chicos Siento si este capítulo no haré mucho Pero es que Tal y como vieron en la miniatura Tal y como están viendo ahorita Eso, eso no es medio normal Dios, tengo tanto las que no puedo hacer esto, ¿vale? Luego voy a botar las 64 entonces, No piensen que, que me las voy a quedar No, no soy tan raposo, chicos Después de empuje uno, ¿y por qué quiero eso? ¡No! Vale, no tengo flechas, eso es normal Vale, ya quedan pocos eso que ya rompí todos los spawners ¡Dios! Vale, dice, dije, no no tengo flechas, pero actualmente tengo como dos ¡No! sabes ya Vale, vale, vale Vale, aquí no hay nada Es que el hecho es que La dificultad es que hay en las paredes O sea, que se... Es que encima tiene un arco encantado O sea, estás de... Y me vienen por la espalda Vale, morí, perfecto Podrá, lejos, dejar de morir Dejarán de aparecer pinches monstruos Hasta que se me deje de petar al Minecraft todo esto y más en la otra mitad de este pedazo de capítulo que dura 40 minutos. Ah, hasta chao